¿Cómo tienes que cerrar las ventas con tus potenciales clientes? ¿Cómo lograr una máxima efectividad de los cierres de ventas? ¿Cómo superar todas las objeciones? ¿Qué es lo que tienes que decirle a tus clientes en una reunión de venta para que quieran trabajar contigo? Como ya te he contado anteriormente, este curso va a constar de cuatro módulos y si aún no has visto el primero de ellos, te recomiendo que lo hagas. Aquí arriba te voy a dejar una tarjetita con el primer vídeo en donde hemos hablado sobre la importancia de crear una buena propuesta de valor. Y aquí, en este segundo módulo, te voy a enseñar cómo vender esa propuesta de valor. Qué es lo que le tienes que decir al cliente, qué es lo que no le tienes que decir, cuándo tienes que escuchar, cuándo tienes que hablar... Todo, todo lo que necesitas saber para encarar de forma eh, positiva y de forma correcta esta reunión con el cliente. Y ahora sí, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube porque no quiero que te pierdas ninguno de los vídeos. Todos los martes vas a tener un nuevo módulo de este curso, no quiero que te lo pierdas, así que también activa las notificaciones. Ahora sí, dicho esto, comencemos con este segundo módulo en donde vamos a ver cómo vender esa propuesta valor irresistible. Como te decía anteriormente, en este vídeo de lo que vamos a hablar es de cómo vender esa propuesta de valor. En el primer módulo ya hemos hablado de la importancia de crear una buena propuesta de valor. Y ahora lo que vamos a ver es cómo vas a vender esa propuesta de valor. Vamos a suponer que ya el cliente ha hablado contigo, te ha preguntado por tus servicios, quiere saber qué es lo que tú haces, está interesado en trabajar contigo y tú ya tienes definida cuál es esa propuesta de valor. Pero ahora, ¿qué es lo que le vas a contar al cliente? ¿En qué momento lo vas a hacer? ¿Cómo se lo vas a transmitir? Bueno, de ello vamos a hablar ahora. Vamos a ponernos en la situación, como te dije antes, de que te llama un cliente, quiere trabajar contigo. Tú tienes una propuesta de valor que tienes que explicarle, pero vas a apenas el cliente te dice, hola, quiero trabajar contigo, contarle, bueno, mira, yo hago esto, te, te voy a ayudar así, te voy a contar esto, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello. No. Esta no es la forma de comenzar con una venta. No es la forma en la que tenemos que encarar esa reunión con el cliente, esa videollamada, llamada de teléfono o reunión presencial. Para las tres opciones, lo que te voy a contar a continuación te va a servir porque tienes que hacerlo exactamente de la misma forma. Tienes que pensar que este cliente no te conoce de nada, no sabe quién eres, no, eh, no tiene muchas referencias sobre ti más que ha puesto en Google eh, tu profesión, te ha encontrado a ti o ha puesto en Instagram o le han recomendado, pero él no tiene grandes referencias sobre ti. Por lo tanto, comenzar directamente ya con la parte de la venta es un error. Lo primero que tienes que hacer es crear una fase de química con el cliente. Escuchar al cliente, porque cuando tú escuchas al cliente vas a obtener las pistas para saber qué es lo que realmente le tienes que decir. Tu propuesta de valor estará compuesta de varias, eh, varios puntos, varias áreas, pero no todos esos puntos son relevantes para todos los clientes. Quizás haya un cliente al que le interese una parte, a otro cliente en el que le interese otra parte y a otro cliente en el que sí, quizás le interese todo. Pero evidentemente, cuando tú vas a realizar la venta, tienes que centrarte solamente en el área más importante para ese cliente en concreto. Entonces, ¿qué lo vas a hacer? Comienza la reunión. Evidentemente, bueno, tú tienes que tomar las riendas de esta reunión. Esto es muy, pero muy importante que tú siempre lleves las riendas de, de esa venta, de esa reunión y que eh, puedas demostrarle a ese potencial cliente que eres tú el que tiene el control de la reunión. ¿Cómo vas a hacerlo? Explicándole cuáles van a ser los pasos a seguir. El cliente va a querer comenzar siempre diciéndote, bueno, cuéntame qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cuánto me vas a cobrar. Y bueno, ya está. No quiere perder mucho más tiempo. Pero tú tienes que explicarle que antes de hablarle de cuánto te voy a cobrar, cómo lo voy a hacer o lo que sea, tú lo que quieres es escuchar qué es lo que él necesita. Quieres conocer en profundidad su negocio. Quieres saber cuál es su situación, cuáles son sus problemas, para luego, en función de ello, contarle cómo tú vas a ayudarlo. ¿Por qué? Porque tú, a partir de toda esa información que el cliente te vaya dando, vas a ir recogiendo pistas de qué es lo que tienes que decir y qué parte de tu propuesta de valor es la que le interesa a ese cliente en concreto. De esta forma, te centrarás, como dije anteriormente, en esa parte de la propuesta de valor. Vamos a ponerle un ejemplo. Yo soy Community Manager, un cliente me llama por teléfono y me cuenta que quiere trabajar conmigo, que quizás alguna persona le ha dicho que yo era Community Manager y que me recomienda. Bueno, pues ¿cómo empiezo yo? Bueno, lo primero que hago es le pregunto... Eh, bueno cuéntame en qué situación está tu empresa a qué te dedicas qué es lo que ofreces a quién te diriges eh, has trabajado en redes sociales no has trabajado tenías una estrategia eh, cuánto tiempo llevas trabajando en redes sociales cuáles son tus principales problemas eh, cuál es el problema que tú tienes cuando creas contenido qué es lo que realmente no te gusta hacer qué es lo que sí te gusta hacer qué es lo que quieres conseguir con tus redes sociales qué es lo que estás buscando eh, quiénes son tus referentes como ves estoy haciendo un montón de preguntas, evidentemente no así una detrás de la otra, sino dándole espacio al cliente para que vaya hablando y vaya contestando. Y toda esa información yo la voy recabando, la voy almacenando. Si estoy en una reunión presencial, la almaceno en mi cabeza a mí, no me gusta tomar notas porque me da la sensación de que el otro puede creer que yo estoy más concentrada en las notas que en escucharlo. Si estoy en una llamada telefónica, eh, sí que tomo notas, me tomo, tomo unos apuntes para no olvidarme de las palabras textuales, porque luego veremos cómo utilizamos las palabras textuales del cliente para ofrecerle nuestra propuesta de valor. Y si estoy en una videollamada, pues si puedo apunto alguna, alguna cosita, pero siempre mantengo mi mirada en los ojos del cliente. Esto es muy importante, que el cliente sepa que yo le estoy prestando toda la atención y que realmente estoy muy interesada en conocer su situación. A través de todas las respuestas que el cliente me vaya dando, yo tendré una información de cuál es su situación actual. Y además, él mismo me va a revelar cuáles son sus principales problemas. Porque, como te decía ya en el anterior vídeo, no todos los clientes tienen el mismo problema a la hora de contratar un mismo servicio. Por ejemplo, si un cliente va a contratar el servicio de un community manager, puede ser porque no tiene ganas de hacerlo, no tiene tiempo para hacerlo y quiere delegar esta área. Le gusta, pero quiere delegarlo porque no dispone del tiempo. Por lo tanto, que yo me ponga a hablarle de conocimientos técnicos y demás, no le aporta valor. Él lo que quiere es saber cuál es el tiempo que se va a ahorrar conmigo. Quiere entender si realmente se va a poder eh, desentender totalmente de sus redes sociales al contratarme a mí como Community Manager. En cambio, habrá otro cliente que no entienda sobre redes sociales y que realmente quiera hacerlo, pero eh, no conozca eh, la, las cuestiones más técnicas, las estrategias y no sabrá cómo, evidentemente, llegar a su audiencia a través de las redes sociales. Por lo tanto, que yo simplemente le hable del tiempo no tendría tampoco sentido. Como ves, es el mismo servicio, pero son dos problemas totalmente distintos. A uno le gusta y quiere y qu quisiera hacerlo, pero tiene mucho trabajo y no puede. Entonces yo lo que le tengo que decir es tú eres eh, el dueño de esta empresa y tienes otras funciones más importantes. Delega esto en mí, que soy una profesional, daré mi autoridad evidentemente para que tú tengas tiempo y evidentemente tendré que, eh, averiguar dentro de esa reunión para qué quiere ese tiempo esa persona, quiere tiempo para tener más tiempo libre, quiere tiempo para tener tiempo con su familia, quiere tiempo porque eh, necesita hacer otras cuestiones personales, si yo logro en esa entrevista, en esa reunión, saber ¿Para qué ese cliente necesita ese tiempo? ¿Cuál es su verdadero, su verdadero dolor, su dolor más profundo? Tendré más argumentos a la hora de rebatir todas las objeciones que el cliente me ponga, que esto es algo que también vamos a ver más adelante dentro de este curso. Entonces... La idea es que tú puedas averiguar realmente cuál es el dolor, el dolor más profundo que tiene un cliente a la hora de buscar ayuda, de querer comprar. Porque eso será lo que tú utilices de tu propuesta de valor. Entonces, yo soy Community Manager, tengo una propuesta de valor para eh, un cliente en concreto. Resulta que mi propuesta incluye cuestiones también que son técnicas. ¿Sirve que yo me ponga a hablarle al cliente y a decirle, bueno, yo te voy a publicar tres veces a la semana, lo voy a hacer a las 7 de la tarde, a las 11 de la mañana, eh, te voy a subir en historia, mira que no voy a usar Canva? Realmente eso al cliente no le interesa. Él no quiere conocer los detalles. Para eso me está delegando el servicio en mí. Entonces, muchas veces nosotros nos centramos en contarle al cliente todo lo que a nosotros nos parece que es eh, valor, lo que realmente nos aporta eh, valor o lo que nosotros consideramos de valor dentro de nuestra propuesta. Pero lo importante aquí es que tú veas qué es lo que realmente al cliente en concreto le aporta valor. Qué es lo que él necesita. ¿Por qué te está buscando? ¿Por qué te está contactando? ¿Por qué quiere comprar? Ese producto, si tú tienes un producto, o por qué quiere contratar ese servicio en el caso de que tú estés ofreciendo un servicio. Tienes que averiguar la razón más profunda de, de ese cliente, porque el cliente no te va a llamar y te va a decir, hola, mira, yo es que quiero un community manager porque eh, quiero tener tiempo para llevar a mi niña al parque. Eso no va a pasar, olvídate. Pero si tú te tomas el tiempo suficiente para dentro de esa reunión ir haciendo ese viaje que necesita el cliente para ir entendiendo él mismo también su dolor, vas a lograr cerrar esa venta con más facilidad. Y lo más importante, lo que te decía, centrarte solamente en la parte que realmente eh, le aporta valor al cliente de tu propuesta de, de valor. Si el cliente te habla sobre, mira, yo es que no dispongo de los conocimientos para hacer tal cosa, pues ahí sí, saca tú toda tu garcén, tu toda, tu, toda tu, tu experiencia y cuéntale por qué tú sí eres un experto, cómo lo vas a ayudar, la importancia de trabajar con un experto, lo que va a conseguir, eh, la importancia de tener una estrategia, eh, la importancia de hacerlo bien, lo que va a suponer eso para su marca y haz que el cliente vea ese resultado. No se trata solamente de eh, hablarle, bueno, mi propuesta y mi propuesta, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer lo otro, y voy a hacer esto, sino también que el cliente pueda visualizarlo, que pueda ver lo que tú le estás eh, contando. ¿Cómo? Con ejemplos, sin ir más lejos. Yo siempre ejemplifico para que los clientes puedan ver que yo ya esto lo he hecho por otras personas, otras personas que estaban en su misma situación, en esa situación en la que él está ahora. Entonces, si el cliente me dice, no, claro, yo es que antes no tenía tiempo para... Eh, yo ahora no tengo tiempo, perdón. Yo ahora no tengo tiempo, entonces, claro, no puedo eh, ver a... a a mis hijos prácticamente cuando llego están durmiendo y me tengo que poner con las redes sociales o lo que sea que el cliente me está contando, yo le digo, no, claro, evidentemente yo te entiendo siempre dejando el espacio. Esto es muy importante, ¿no? No es responder automáticamente por decir algo, sino dejar que el cliente termine de hablar. Cuando el cliente hace ese pequeño silencio, ahí vamos nosotros a devolver eh, o a responder eso que, que el cliente nos decía. Entonces, ahí lo que hago es que él vea el resultado conmigo. ¿Cuál es ese resultado conmigo? Si él me ha dicho que no tiene tiempo y que ni siquiera ve a sus hijos, que cuando llega a su casa está totalmente cansado, no tiene ganas de jugar con ellos, sabe que lo tiene que hacer o sus hijos ya están dormidos porque él se ha tenido que quedar después de cerrar el negocio para, por ejemplo, crear contenido para las redes sociales, le hago ver ese cambio de vida. Le cuento, le cuento incluso casos reales. Digo, no, claro, yo evidentemente te entiendo. A mí eh, me ha pasado con un cliente, mira, sin ir más lejos, eh, te cuento su experiencia, él... Eh, le pasaba lo mismo que, que a ti. Mi cliente tenía un despacho de abogados, su despacho creció mucho, gracias a toda la estrategia que hemos montado, creando un contenido de muchísimo valor, que funcionó muy, muy bien. De paso, me estoy dando autoridad, le estoy contando al cliente cómo, a través de mi servicio, ese cliente ha crecido. No se lo estoy diciendo así, tal cual, pero sí que se lo estoy demostrando. Y le cuento el resultado. Y le digo, claro, y lo que le sucedió a aquel cliente fue que Evidentemente con el crecimiento que tuvo su empresa, eh, no tenía tampoco tiempo, tenía dos hijos, no tenía tiempo ni siquiera para ir al parque con ellos, pero cuando comenzamos a trabajar, lo que sucedió fue que a medida que también nos fuimos conociendo, esa persona pudo delegar al completo sus redes sociales y ya ni siquiera tenía que hacer revisiones. Al principio sí que es cierto que hemos tenido que trabajar bien en la comunicación para que todo suene como él quería para que esté en su tono, para que parezca que sea él mismo el que estaba hablando en sus redes sociales, que eso es lo que voy a hacer por tu marca, aprovechas y ya lo pones a él en la situación trabajando contigo y le cuentas cómo lo has logrado con otra, con otra persona. Entonces le dices, y bueno, hoy en día... Esta empresa ha crecido mucho y afortunadamente mi cliente está muy contento porque por suerte hoy tiene tiempo para viajar, para irse. Mira, sin ir más lejos, la semana pasada ha estado en Valencia con su familia porque ahora se siente totalmente tranquilo porque sabe que la comunicación de su marca está en, en mis manos y que tanto yo como mi equipo trabajamos para brindarle eh, el, todo el servicio de la comunicación, del marketing, bueno, lo que sea que tú hagas, ¿sí? Entonces, de esa forma, el cliente ve que hay otras, otras personas que también estuvieron en su lugar y que lo han solucionado. Tú te has dado autoridad, le has contado lo que va a lograr, lo haces ver a él. Quizás, cuando pones un ejemplo, abres también la cabeza del cliente, ¿no? Porque, mira el, el ejemplo que yo eh, mencioné. Dije, y ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, el cliente está en, en Valencia con su familia, ¿no? Esto que digo, no lo digo porque sí, si no es eh, cada una de las palabras que utilizamos en una llamada de ventas, en una reunión de ventas, tiene que ser totalmente medida. Tú tienes que tener la habilidad para que cada una de las cosas que digas tenga un porqué. Porque yo le he dicho que eh, ahora mi cliente está en Valencia tomándose un fin de semana de descanso con su familia. Porque quiero que él también se, se visualice a sí mismo así. Porque quizás esa persona me está llamando a mí porque hace años que no puede... Eh, hacerse una escapada, que no puede hacerse un viaje con su familia o que si se lo hace está totalmente agobiado porque tiene que estar todo el tiempo con el teléfono, que si publico, que si no publico, que si respondo o no respondo, que si ha, ha habido un problema o lo que sea. Entonces yo lo hago visualizarse en un estado muchísimo mejor. Y esto es parte de lo que tenemos que hacer. Esta es la forma correcta de transmitir la verdadera esencia de nuestra propuesta de valor. No se trata de entrar en los detalles técnicos, de contarle al cliente todas las espe especificaciones de nuestro producto o de nuestro servicio, sino de enfocarnos en lo que va a conseguir, en los beneficios que va a conseguir trabajando con nosotros. Que él pueda verlo, que pueda eh, casi palparlo, que pueda visualizarse a sí mismo, que nuestra respuesta sea totalmente enfocada en ese problema que él tiene, en lo que él necesita y en lo que está buscando. Ese cambio de vida que está buscando nuestro, nuestro cliente, que nuestro producto sea realmente una transformación para él, para su empresa, para eh, su persona, para su familia, porque no solamente se trata de él, sino que evidentemente si él está contento y consigue algo, esa transformación se va a trasladar a más personas. Y en eso es en donde nosotros nos tenemos que enfocar cuando transmitimos toda la esencia de nuestra propuesta de valor. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya quedado claro. He tratado de hablar más desde el lado de... Un ejemplo más que darte un, una serie de contenidos técnicos porque creo que esta es la mejor forma para explicártelo. Pero si no te ha quedado claro, si tienes alguna duda, ya sabes que me puedes escribir un comentario aquí abajo de este vídeo y que estaré encantada de contestarte y de incluso crear contenido respondiendo todas esas dudas que es lo que siempre hago. Hazme propuestas sobre más vídeos que quieras que, eh, que cree, temas sobre los que quieres que hable, eh, preguntas, bueno, lo que tú quieras, estoy siempre abierta a crear todos los contenidos que tú necesites. Te veo el próximo martes en un nuevo módulo de este curso gratuito de ventas que espero que estés disfrutando. Y no olvides, suscríbete a mi canal porque no quiero que te pierdas ninguno de mis vídeos. Te veo la próxima semana. Un beso enorme.